Hacer helados? A ver, esto es hacía. ¿ah? Necesito conos. Por ejemplo, voy a hacer un helado de chocolate, un helado de. de esta cosa, helado de fresa, helado de vainilla y helado de magma. ¿Qué, qué, qué sabores más raros? Esto por acá, Alur. Dime. ¿Qué sabor quieres? Eh, de Kai, de chocolate hay magma, vainilla, fresa, chocolate, galletas, chocolate, toma chocolate, mm, gracias y fresa. Oye, no rechace mi helado, está bonito. Creo que había más adornos, los dejé aquí, creo, con algún cofre. Mm. No será todo. Ponte tu gorrito Es verdad No, me va a poner mi vestimenta entera que gorrito ni nada Bueno, si sí, yo también A los días de noche Toma, toma Galletas, galletas Mmm, gracias ¿Te gustó el chocolate que te di? Sí ¿No? Comamos la pizza Mmm y no? ha sido eso? ¡Ah! Bueno, no importa l Luego lo vemos Vamos a, a ver al árbol ¿Te parece? Oh. Alur, ven Mira, mira esto, mira Qué chulo Pero no has escuchado la pulsión Sí, pero me no importa Todo vale Navidad. ¡Aló! ¡Mira lo que hiciste! Perdón. ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, Navidad! ¡Navidad! Navidad, feliz Navidad, a ¡Helado, tío! ¡Feliz Navidad, dejo! ¡Chau!